Soñar con una casa. La casa simboliza el cuerpo físico de la persona, por ello según las condiciones en la que aparezca la casa así se sentirá físicamente. Soñar con ver mi casa. Si la ves en el tiempo presente y te parece hermoso y alegre, indica alegría por el éxito en los asuntos y negocios que estés manejando. Soñar con una casa vieja, esto puede hacer referencia a que últimamente no estás preocupándote mucho por tu salud, tu físico o tu trabajo y te avisa que si no haces algo al respecto las cosas van a salir mal. Soñar con una casa nueva, es probable que tengas el presentimiento de que muy pronto tu vida va a dar un cambio positivo y exitoso o que ya lo conseguiste, te sientes feliz y tranquilo con ello. Soñar con una casa limpia, la vida te quiere advertir de que necesitas una renovación de tu interior. Soñar con una casa sucia, quiere decir que hay cuentas pendientes o algo de nuestro pasado que todavía sigue presente en nuestras vidas y que debemos cerrar ese capítulo para seguir adelante. Soñar con una casa grande, significa que estás teniendo una vida llena de éxitos y buenos resultados en lo profesional, económico y familiar soñar con una casa abandonada nos advierte que puede ser necesario guardar fuerzas porque probablemente más adelante las necesites soñar con una casa desordenada indica que estás incentivando una inestabilidad que puede ser tanto emocional como aspectos económicos laborales o familiares soñar con una casa embrujada o encantada significa que no has resuelto problemas emocionales de tu infancia o de tu familia de la muerte de familiares muy cercanos o de recuerdos y sentimientos que te has reprimido soñar con una casa vacía indica que tienes muchas inseguridades y problemas internos en los cuales debes trabajar soñar con visitar una casa es indicador positivo y se puede interpretar que estás teniendo más contacto contigo mismo y con lo que quieres soñar con comprar una casa puede hacer referencia a apostar o invertir en uno mismo antes que en los demás Soñar que me mudo de casa significa que va a haber cambios en tu vida tanto como positivos y negativos, como pueden ser desengaños afectivos, conflictos familiares o decepciones, deseos de dependencia, etc. Soñar con construir una casa, significa que estás siendo testigo de nuevos proyectos positivos que se avecinan a tu vida. Soñar con robar en una casa, significa que te sientes necesitado de cosas o sientes que a tu casa le faltan muchas cosas que desearías tener. También podría significar frustración por no haber alcanzado tus metas. Soñar con una casa blanca, simboliza que tienes el poder en tus manos de lograr lo que te propongas, solo aprende a utilizarlo correctamente y quizá por eso sientas que debes dar un giro a tu relación de pareja. Soñar con una casa de campo, nos dice que posiblemente en las circunstancias que te encuentras necesitas un descanso y que anhelas una vida más tranquila, lejos de la ciudad y el estrés del trabajo. Soñar con una casa inundada, advierte sucesos